Hola, soy Carlos el Mago y en este video les voy a enseñar un programa para que puedan solucionar cualquier tipo de error que ustedes tengan con iTunes, ¿ok? El programa se llama ToonsCare, ustedes lo pueden conseguir de forma gratuita en la página de Tenorshare, ¿ok? Y una vez que instalen el programa, pues ya es cuestión de ejecutarlo, de conectar su dispositivo para que al momento de conectarlo, pues el programa nos brinde algunas opciones, como por ejemplo, la de solucionar problemas de sincronización, que en este caso a a solucionar algunos errores que ustedes puedan tener al momento de sincronizar su dispositivo, ya sea porque no lo reconoce, ya sea porque no les muestra información, etcétera, etcétera. Cuando le demos a esta opción, pues va a reparar la biblioteca, sin embargo yo recomiendo que ustedes le den a la opción de reparación profunda para que de esta manera pues la, la reparación que ustedes vayan a hacer con Toonscare pues sea mucho más óptima también vamos a tener otra opción que es para solucionar otros problemas con iTunes si tenemos problemas al actualizarlo al ejecutarlo etcétera pues aquí el programa se va a encargar de reparar iTunes reparar los drivers y descargar toda la información necesaria ok ya posteriormente de que hayan resuelto todo esto va a reiniciar lo que viene siendo iTunes, ok y ya van a poder sincronizar su dispositivo y no van a tener ningún problema con lo que viene siendo el programa de iTunes, así que yo les recomiendo que instalen Toons Care